Las hierbas de San Juan es algo que hacemos desde que éramos pequeñas, lo hacíamos con la gente mayor, concretamente con la que solía ser la curandera de aquí, de, de la aldea, y consiste en ir recogiendo una serie de hierbas que tienen propiedades ya sean mágicas, eh, aromáticas o medicinales. Pues descubrimos que es una tradición ya pre-cristiana, ...lo hacían ya en la prehistoria... ...y está relacionada con el sospicio de verano... ...es la fiesta del solsticio de verano... ...el cristianismo no pudo abolirlo... ...entonces lo que hizo fue sumarse a él... ...y lo cogió como fiesta de San Juan... ...cuando en realidad era una fiesta pagana". ...este es el hinojo... Eh, ...una de las hierbas principales... Eh, ...dicen que es buena contra el mal de ojo... ...y además eh, es buena para problemas digestivos, de gases... ...y para los ojos... ...el helecho macho... ...dicen que florece en la noche de San Juan... Eh, ...y es bueno para... para ...es parasitaria, pero además es peligroso porque... Eh, ...puede ser venenoso sé, para el ser humano... Eh, ...el romero, que es una joyita... ...es bueno para el reuma, para la tos, para calmar los nervios... ...es también de los principales... ...y sirve para limpiar la casa de malas energías... ...eh, hay hierba luisa... ...es eh, la hierba de los amoríos... ...de las verbenas, de las fiestas... ...y es buena para... ...para calmar nervios, para... ...para el dolor de barriga... ...el hipérico... ...es un antidepresivo natural... ...y además es bueno para curar heridas, quemaduras... ...y granos".